Bien, antes de empezar a editar los scripts, vamos a colocar tanto el nodo High como el Low y el Spring dentro de Physics Manager, ¿Vale? Ahora sí, veis que lo tenemos dentro y ahora sí vamos a editar los scripts. Voy a empezar por el Node, entonces abro Visual Studio y eh, ya eh, me he permitido copiar el código de, de este script es muy parecido al del ejercicio 1 y realmente voy a marcar las diferencias eh, respecto del caso unidimensional. Por un lado, recordemos que estamos en la clase node de tipo mono behavior y eh, voy a definir la posición ahora como un objeto de tipo vector 3. ¿Vale? El vector 3 es una clase de Unity que, bueno, como podéis imaginar, está preparada para... En vectores tridimensionales de tal manera que en esta variable pos estamos eh, en, vamos encapsulando tres componentes x y z lo cual pues nos viene muy bien lo mismo voy a hacer con el campo velocidad que también es de tipo vector 3 ¿vale? recordemos que en el otro vídeo era de tipo float por otro lado en el método Start, que recordemos que era público, esto es igual que la otra ocasión, aquí lo que hacíamos era en el instante inicial que se carga el GameObject correspondiente al nodo, eh, leíamos la posición del GameObject de la esfera y esa posición la asignábamos al campo Post. De tal manera que eh, lo que ha cambiado aquí es que estamos accediendo a la posición completa de, de este GameObject. En el caso del de ejercicio unidimensional solo accedíamos a la posición vertical, entonces ponía Position.i y aquí accedemos a el vector 3 de posición de tal manera que esta posición inicial se guardará en POS. Y ya para terminar en Update eh, recordemos que el campo POS es calculado a través de Physics Manager y lo asignamos a la posición del de GameObject Esfera. En este caso, como POS es un vector 3, lo asignamos completo a la transformada de posición. De tal manera que no hacemos referencia solamente a la componente y sino a todo el vector 3 de posición. Bueno, esto sería el el código de node CS, ¿no? el c de node. Aquí tengo también el código de Spring. En particular, hay componentes que son similares, como la constante del muelle, la longitud de reposo, la longitud eh, instantánea, pero, de nuevo, la posición del punto central del muelle la vamos a definir también en el espacio como un vector 3. ¿Vale? Por otro lado, esto es algo nuevo, esto va a ser la dirección en el espacio. Ese es el vector unitario que os he mencionado en el vídeo de explicación teórica. Va a ser, por tanto, un vector unitario que apunta desde la masa a el punto fijo, siempre en esa dirección y sentido, y eh, va a ser de módulo 1. ¿vale? De momento lo declaramos aquí, pero no le damos eh, todavía ningún valor. Por otro lado, para gestionar, el cambio de orientación del cilindro vamos a definir una rotación de tipo cuaternión cuaternión es una clase de unity que permite realizar rotaciones en el espacio de tal manera que por defecto el cilindro se va a pintar vertical y luego le aplicaremos la rotación adecuada por lo tanto tenemos que tener en cuenta eh, cuál es la posición del nodo libre para calcular esa rotación y aplicársela a través de este cuaternion. ¿vale? Por suerte para nosotros va a ser muy fácil porque Unity nos va a proporcionar de las herramientas para el cálculo de esta rotación. Por otro lado, el método Start también quedaba vacío porque no lo utilizamos. Y por último, hay que hacer unos pequeños ajustes en el método Update. Por un lado, habíamos puesto que eh, la posición, que recordad que la posición, el campo Post, del muelle se calcula el physics manager, entonces hay que hacer que la posición del game object cilindro tenga la misma posición que hemos calculado. Por lo tanto, asignamos POS a transform position, que es la posición del cilindro. Y aquí de nuevo eh, aprovechamos que POS es un vector 3. ¿vale? En el caso unidimensional accedíamos a la posición vertical solamente. Por otro lado, en cuanto a la transformada de escala, esto se tiene que quedar igual a como ya teníamos. ¿vale? Os recuerdo que manteníamos la escala en X y en Z y la escala en Y, lo que hacíamos era dividir la longitud instantánea del cilindro por el tamaño por defecto que era 2 para que tenga el tamaño que tiene que tener realmente el cilindro para que conecte los dos nodos Esa parte no se toca. Y por último esto sí que es nuevo tenemos que establecer también la rotación la va a calcular el Physics Manager este campo Rotation se calcula a través del Physics Manager y tenemos que establecer que la rotación del cilindro es decir del Game Object que representa el muelle tenga ese mismo valor por lo tanto esta línea también es nueva ya para terminar vamos a Physics Manager Physics Manager, también hay que hacer algunos pequeños retoques, no muchos, por un lado, eh, recuerdo que teníamos un campo booleano de pausa, un nodo high, un nodo low y un spring, eso es exactamente igual. Pero ahora la gravedad la vamos a definir como un vector 3, que está eh, es un vector con tres coordenadas, 0 en el eje x, 9,8 en el eje y y 0 en el eje z. De tal manera que al tener G como un vector tridimensional podemos utilizarlo también en las ecuaciones eh, que representan la, las fuerzas directamente porque también van a ser tridimensionales. Por otro lado, eh, los métodos de integración los dejamos tal cual y pasaríamos al método start. Recuerdo que empezamos estableciendo la pausa como verdadero para que la animación esté pausada, aprovechamos para arrancar el nodo high y el nodo low, y vamos a establecer algunas novedades. Por un lado, en esta instrucción nueva, lo que hacemos es calcular la diferencia entre la posición del nodo high y la del nodo low. ¿Esto qué es? Es la diferencia de los vectores de posición. El resultado es un vector que arranca desde el nodo inferior y apunta hasta el nodo high y termina en el nodo high. De momento lo vamos a llamar dirección. Tiene la dirección con, digamos, eh, correcta del muelle y tiene como módulo la longitud del muelle. Por lo tanto, voy a establecer que la eh, longitud inicial, la longitud de reposo, sea precisamente este valor. Fijaos, Spring Length 0 es la longitud de reposo y voy a establecer que sea la magnitud, es decir, el tamaño del vector Dir que acabo de calcular. ¿Vale? También, obviamente, en el instante inicial, la longitud es igual a la longitud de reposo. Eso no ha cambiado. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a normalizar el vector dirección. El vector dirección ya tiene la dirección con, correcta del muelle, pero tiene un módulo que es la longitud. y Yo quiero que sea un vector unitario, es decir, de longitud 1. Eh, la clase vector 3 nos proporciona un método llamado normalize. Eh, le pasamos un vector... Lo que hace es que este vector lo transforma a un vector con la misma dirección pero sentido, perdón, misma dirección y sentido, pero módulo 1. El vector que nos devuelve precisamente lo asignamos al propio vector dir, con lo cual ya tendríamos el vector normalizado. A continuación, una vez que ya tenemos el vector con la dirección y el, el módulo correctos, eh, os recuerdo que la posición del muelle es la media aritmética del nodo superior y el nodo inferior, esto no ha cambiado, y la parte novedosa es que tenemos ahora que establecer la rotación del muelle. En este caso, aprovechando que tenemos un vector dirección de muelle que apunta, como digo, desde el nodo inferior al superior, yo puedo compararlo con un vector que apunta hacia arriba, eh, utilizando la clase quaternion un método llamado FromToRotation, que lo que hace es eh, calcular el ángulo para transformar un vector vertical que apunta hacia arriba a un vector que lleva la dirección del muelle que hemos calculado nos devuelve una rotación que es precisamente el valor que vamos a establecer en, en dicho en dicho campo del muelle rotation ¿Vale? por otro lado eh, ya hemos acabado el método start. El método update va a continuar siendo el mismo. Es aquel que detecta la detección de la letra P para pausar o activar la animación. No ha cambiado. También vamos a tener un método fix update. Os recuerdo que este se ejecuta de manera regular en el tiempo y es el que nos permite dibujar la animación de la manera más exacta posible. La primera parte es exactamente igual. Os recuerdo que si detectamos la pausa, eh, pues no se hace nada, se devuelve y luego eh, se activa eh, con este switch, se detecta el método de integración seleccionado y bien se, in se integra con el método Euler explícito o con el método Euler simpléctico. Esta parte también es igual y aquí hay algunas pequeñas novedades. Recuerdo que cuando regresamos de los métodos de integración hay que volver a calcular las propiedades del muelle. En particular, tenemos que volver a calcular... Eh, eh, la dirección del muelle restando eh, la posición del nodo superior y el nodo inferior. A continuación, el módulo de este vector que acabo de calcular, su magnitud o módulo, es precisamente la longitud instantánea del muelle y lo que tenemos que hacer a continuación es normalizar el, el vector para que tenga, por lo tanto, longitud 1, ya sea vector unitario. Una vez que dir ya tiene eh, la dirección correcta y módulo 1 y length tiene la longitud del muelle, establecemos la nueva posición del centro del muelle como la media aritmética de los extremos y volvemos a orientar el muelle con eh, la rotación aplicada con esta clase cuaternial. Por último, nos queda por eh, actualizar los distintos métodos de integración. Empezando por el método explícito de Euler, pues eh, aquí lo que cambia es que tenemos que trabajar con fuerzas tridimensionales. A pesar de que tenemos que tener fuerzas en X, en Y y en Z, por lo tanto salen seis ecuaciones, eh, las tres velocidades y las tres posiciones, como vamos a trabajar con la clase vector 3, podemos seguir manteniendo prácticamente el mismo código con las mismas líneas porque podemos trabajar a la vez con las tres componentes, siempre que trabajemos con vector 3. Por lo tanto, la fuerza va a ser... Ahora, un vector 3, calculamos primero la posición, esta ecuación no cambia, la nueva posición es la que había antes más h por la derivada de la posición, que es la velocidad. A continuación, calculamos la nueva fuerza, teniendo en cuenta que fuerza es vector 3, será menos el, la masa por la gravedad, que es el peso, más la constante de rigidez del muelle por la diferencia de longitud del muelle respecto de la longitud de reposo, y ahora eso sí, esto está multiplicado por la dirección del muelle, representada por su vector unitario dir. Fijaos cómo eh, todo esto son vectores 3, recordamos que g lo habíamos definido también como vector 3, y entonces force es vector 3, la masa que es un escalar por el vector 3 de g es un vector 3, k es un escalar... Esta diferencia de, de, de, de longitud es un escalar, pero está a su vez multiplicado por dir, que es un vector 3. Por lo tanto, esta misma ecuación está perfectamente bien definida mediante vectores 3. Por último, la nueva velocidad es la que había antes más h, que multiplica la fuerza entre la masa del nodo. Con lo cual, aprovechando los vectores 3, podemos eh, utilizar exactamente la misma expresión que había antes, simplemente cambiando la fuerza de float a vector 3 y luego, por supuesto, colocando aquí la fuerza elástica con su dirección. Respecto del método simpléctico, pues el cambio es exactamente el mismo. La fuerza la establecemos como vector 3. Recuerdo que primero calculo la fuerza, donde hay que volver a colocar aquí que la fuerza elástica está multiplicada por la dirección unitaria del muelle y luego calculo primero la velocidad y esta misma velocidad me sirve para calcular la nueva posición. ¿vale? Y esto terminaría la escritura de eh, los scripts.